Vamos ya estamos listos con nuestro primer invitado del día de hoy a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso. Nos acompaña Franco del Áñola, parte Francisco. de la organización de esta gran Maratón de Mascotas que se viene este sábado en el Parque Central. Bienvenido, días, Francisco, Francisco, Francisco. Francisco, perdón, lo he presentado mal. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias. Un, gusto un placer. Estar acá. Gracias. Un placer enorme, Francisco. La verdad que qué bonito este evento que se viene. ¿Nos querés contar un poquito de qué se trata? Porque decimos Maratón de Mascotas y medio como van a correr con los perritos. ¿Cómo es la dinámica? Bien, lo primero es... Que esta es la cuarta edición Ajá. y tiene una novedad eh, que es con un cambio de nombre. Mm. ¿Cómo Porque se llamaba antes? Antes se llamaba mascotón, claro, ah, okay. mascotón y ahora se llama Maratón Animal. Ah, Maratón Animal, bien. Yeah. Se realiza como era tradicional en el Parque Central, Ajá. son tres kilómetros y es una, una actividad recreativa. Bien, perfecto. no es de, de competencia. No, no es no es, ah, no. Okay, es recreativa y este año, a diferencia de otros años, Hemos incorporado una serie de actividades y hemos trabajado el mes del animal en la ciudad. Ajá. Claro. ¿Con qué actividades, incluido, por ejemplo? Ha incluido eh, talleres educativos uh -huh. en distintas instituciones, como escuelas, jardines. Uh -huh. Así que la verdad que ha sido una actividad muy, eh, muy rica y bueno, iba, concluye con el, la actividad del sábado, uh -huh. sábado 30, eh, por el mes del animal, donde va a estar esta maratón, junto a otras actividades Encanta. De toda la mañana en el Parque Central. Francisco, ¿es solamente perros? ¿Es excluyente de algún tipo de animales? ¿Pueden ir gatitos, el animal que quieran? Y en general, se si priorizamos perros, uh -huh. eh, por el estrés que les produce eh, por ahí a los gatos, Claro. Pero claro. los que están socializados, podrían llevar. Uh -huh. Bien, perfecto. perfecto. Habilitado. Excelente. Algo que es muy interesante, que, que yo estaba leyendo en la propuesta de Francisco, y bueno... En realidad de, de todas las personas que están trabajando Es eh, realizar un cambio de paradigma Por eso me parecía muy importante Después de Perla al Rescate Poder mm. también estar acá presente sí, sí. Porque el tema es la palabra mascota mm. Y poder desterrarla un poco eh, Para que ahora los consideremos como acompañantes familiares ¿Cómo es eso? Eso quiero que nos Por eso cuentes. es el cambio de nombre que le dieron al evento ¿Va por ahí? Eh. Esta propuesta eh, se detuvo durante la pandemia, mm. ¿no? eh, porque usted de el ambiente. Bueno, fue tomada ahora de nuevo por el, por el intendente Ulpiano Suárez y viene con esta, este cambio de paradigma mm. que viene impulsado por distintas organizaciones y que nosotros hemos tomado de la municipalidad y que justamente tiene que ver con que los animales son sujetos de derecho. Mm -hmm. ¿no? Claro que sí. Tenemos derechos y obligaciones eh, y la palabra mascota está más vinculada a un objeto. Ajá. Entonces queríamos poner en el centro. Bien. Este tema, que, que son seres sintientes uh -huh. Que tienen derechos Y bueno, y como ya lo vivimos mucho de nosotros Forman parte de nuestra familia uh -huh. Sin dudas eh, Así que está puesto ahí Y bueno, y también decir que esta actividad ha sido eh, coorganizada uh -huh. Con diversas organizaciones Proteccionistas y animalistas uh -huh. Así que bueno, eso también han formado parte de la actividad Y bueno, y también este cambio de paradigma ha sido junto a ellos ¿Cuál es el objetivo detrás de este evento, de, de salir con, con las mascotas, a sumarse a esta maratón? ¿Qué Bien, es lo que este, buscan ustedes? Lo que buscamos es retomar eh, lo que fue la primer festejo del, del día animal en Argentina uh -huh. en 1908, que justamente fue combatir el maltrato animal, uh -huh. y uh -huh. en este caso lo que estamos fomentando es la adopción responsable. Claro. Bueno, parece que hay mucho para hacer eh, sobre eso, y, y bueno, y también, ¿no? De poder difundir. Eh, Cómo se denuncia el maltrato uh -huh. eh, Bueno, lo importante Bienísimo. que es los cuidados permanentes para una tenencia responsable. Claro, Seguro. Vos como veterinario lo sabes mejor que nadie, porque claro, cabe destacar que Francisco no solamente está en la organización, sino que también es médico veterinario, entonces está bueno por poder abordarlos de ese lado, no, desde el lado de tu profesión, y saber lo importante también que es tener a nuestros animales en movimiento. Muchas veces los tenemos en la casa, no salen a pasear jamás en la vida, y esto también habla un poquito no de, de la actividad física con la que hay que mantener a, a nuestros perritos en este caso, ¿no? Seguro, y es una actividad que participan vecinos de todo el Gran Mendoza, uh -huh. Es una actividad la verdad que multitudinaria y que, que tiene mucho, mucho impacto y bueno, y demuestra también eh, la, la idea de que bueno que los animales también han entrado en la familia y son más? tan importantes como cualquier ser vivo. Seguro. Y respecto a la, la organización, ¿cómo ves la evolución del evento? ¿Se van sumando más familias, más uh -huh. animalitos cada año? ¿Cómo va creciendo esta propuesta? Y hay mucha expectativa, donde, donde estamos, donde vamos con el móvil veterinario, Siempre nos consultan y bueno, y justamente debido a la pandemia que se cortó, uh -huh, claro. eh, bueno, había mucha expectativa de que se volviera a hacer. Seguro. ¿no? Esto uh -huh. incluye un kit de. se les entrega un kit a los que se inscriben. Uh -huh. Y bueno, y por ahí quería comentar que se ha extendido la inscripción. Bien. Ah, buenísimo. E incluso hasta la entrega de los kits se va a poder pagar ahí en el, ahí en el lugar, en el nave cultural. Perfecto. Y va a ser eso, va a ser el viernes de 12 a, a 6 de la tarde. Y el mismo día de la maratón, de 9 a 10 de la mañana. Perfecto. Bien. Los que se quieran inscribir desde ya, ¿tienen alguna página web, algún formulario sí, que puedan un, llenar? hay un link Bien. que se puede pagar ahí la, la entrada y si quieren lo... Después lo, bueno, lo compartimos. Sí. Eh, y se puede pagar de forma virtual. Perfecto. Es, es en la página de la Muni, donde lo es pueden en la encontrar ese Perfecto. se meten entonces ahí a, a la página de Mendoza Ciudad y van a encontrarlo. Está buenísimo, la verdad que un evento para compartir con toda la familia, para conocer otras personas, para ir a pasar un lindo momento con las mascotas. Me parece que está genial. Ese es el recorrido que hacen, ¿no? Ese es el recorrido, exactamente. Perfecto. ¿De dónde salen entonces, Fran? Salimos del Parque Central. Bien. Eh, vamos hasta la calle de Morón y volvemos al Parque Central. Qué importante que, de tres que nuestras mascotas estén socializadas de cierta manera, no? Importante. porque si no nos perdemos este tipo de eventos uh -huh. y sabemos que hay un perro que por ahí no puede estar en contacto con otros animales, con personas uh -huh. que no conoce. ¿Hay alguna edad ideal, le pregunto ya como veterinario, para iniciar a nuestras mascotas en que empiecen a, a conocerse con, con otros que no son los integrantes de la familia? Bien, ahí es muy importante, las recomendaciones son de poder socializarlo de una forma controlada uh -huh. por los tres meses. Uh -huh. Bien. Eh, y bueno, lo importante es que uh -huh. cuando empiecen a participar de espacios públicos donde sí. hay más circulación de animales, uh -huh. ya puedan tener el, la, la vacunación completa. Claro. ¿Sí? La va? y vacunación completa. Perfecto. Entonces, hasta los tres meses, cuando son bien cachorritos, Claro, en ese momento ideal. es muy importante poder vincularnos con pensoras adultas. Claro. Con, ¿Con niños, claro. Con Sobre todo, claro. En el la caso familia. de los perros con gatos. Uh -huh. Perfecto. Como Pero para que sí. no haya... O sea, para aprovechar ese momento de... Socialidad. Claro, que incorporen Por en la relación con otras Seguro, y seres. tiene que ver también con la, con la buena convivencia, uh -huh. también en los espacios públicos. Por supuesto. Eh, y el cuidado de toda la comunidad. Uh -huh. Seguro Francisco, sí. ¿y el dinero que recaudan eh, ¿Para qué está destinado? Porque, está bien, tienen que pagar una inscripción para poder uh -huh. participar, pero ese dinero está destinado para asociaciones, según tengo entendido. Eh, sí, ese dinero eh, está dividido, pero está principalmente destinado a lo que es cubrir los costos de la organización, claro, Sí, sí. ¿no? y bueno, y sí, siempre estamos fomentando desde la ciudad el trabajo junto a la organización, uh -huh. ¿no? hemos hecho distintas actividades, siempre en conjunto. Y a mí, allí mismo en, en la llegada de, de esta maratón, se desarrolla un evento, van a haber diferentes stands con información, la familia que quiera ir a adoptar una mascota, por ejemplo, ¿allí va a encontrar algunos perritos? Sí, se va a ver, va a ver. Obviamente que, que muchas veces evitamos esas situaciones porque mm. por ahí, bueno, hay mucho movimiento de gente y demás. Sí. Pero sí, va a haber, el, el, la maratón incluye eh, premios, mm -hmm. un montón de premios hay, Buenísimo. la entrega del kit. Y bueno, y va a haber todo un evento ahí que, que se pueden adoptar animales y y las asociaciones proteccionistas para hacer contacto para... Seguro. Para Me parece también importante remarcar, pero esto también a la comunidad, el cuidar la higiene de los animales, ir por ahí con una bolsita para levantar el excremento y demás. Cuidar entre todos, porque hay varios animalitos, la higiene de la ciudad, del microcentro. Seguro, y tiene mucho que ver con el, con el control de las enfermedades zoonóticas. También. Por Son por las seguro. enfermedades de los parásitos, muchas veces se contagian a los niños, uh -huh, en uh -huh. los espacios públicos y también tiene que ver con cuidar la salud. Por seguro, supuesto. seguro. ¿Desde qué hora? Eh, la maratona es de 10 a 1. Perfecto, bueno. Pero ya de las 9 va a estar todo... Todo claro, armado, que disponible se sí, acerca Qué lindo, me encanta. Bueno, para no perdérselo, familia, si tienen algún perrito, una mascota que quiere, Bueno, el término mascota ya habíamos dicho, bueno, desterrarlo quizás un poquito, el pero animal ese familiar. animal de compañía, no, ese hermoso es compañero. compañero de vida que quieran llevar a pasar un día diferente. Mirá lo bien que le han pasado en otras ediciones. <ríe> Mira, perros de todas razas, de todos los tamaños ahí dispuestos para, para pasarla bien, para mover un poquito, ¿no? Este, este 30 de abril desde las 10 te esperan allí en la Maratón Animal. Eh, inscripciones en la página web de la Municipalidad de la Muni de Ciudad y si no, bueno, se acercan a la nave cultural mañana viernes y allí mismo van a poder pagar el kit para, para inscribirse y no perderse este evento tan bonito Bueno, felicitaciones Francisco, Gracias, Francisco para todo el equipo, la verdad que es un evento hermoso para no perdérselo. Vamos sí. a abrir un poquito la